Hola, chicos. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Mira, la semana pasada yo hablé del Parque Jurásico, ¿vale? Y decía que os iba a contar todo porque íbamos a ir al cine. Pues fuimos al cine el jueves pasado y primero tengo que pediros perdón. Cintia me ha echado la bronca. ¿Por qué? Porque yo decía Parque Jurásico. Y claro que no. Es eh, Jurassic World, ¿no? Jurassic World. Así que yo no lo sabía. Pero Cintia, porque Cintia es muy fanática de, de, de los dinosaurios y de las pelis. Y por cierto, le encantó la peli a Cintia. Y también a mi hijo pequeño le encantó. También a mi hijo mayor también le le gustó mucho. ¿Qué tal la peli? Sin ofreceros spoilers. Pues fuimos allí y yo entré, no tenía galletas, mis galletas, pero tenía eh, como un un bote de eh, cacahuetes de Anacardos y pasas Así que yo estaba tan feliz eh, Comiendo Mis anacardos y mis pasas eh, Las porciones de eh, De palomitas Son así ¿Vale? Y no hay mucha Diferencia de precio ¿vale? Puedes tener un, una porción eh, Pequeña Y cuesta Yo que sé, eh, creo que 3, no, 5, 5, ¿vale? 5 euros, súper caro. Luego una porción mediana, 5 euros y 15. Y luego una porción grande, 5 euros y 30. Cabía 15 céntimos de diferencia. Pues todo el mundo se compró como un, una porción así, enorme, enorme. Las bebidas, las bebidas, eh como una bebida de, de Sprite o de fanta naranja, 5. Eh, 5 euros la bebida, 5 euros, que me parecía una estafa, pero la estafa más grande, bueno, total, que yo, agua, yo comí agua y mis anacardos. Pues la, la peli, la verdad, la peli, ¿cómo la describo? Los efectos, Especiales... Perf mira... Perfectos. Yo no puedo quejarme de ningún dinosaurio. De ningún efecto. Fenomenal. Fenomenal. Como siempre, siempre, siempre han salido tan... Tan bien los dinosaurios en las pelis. La historia... ¿Vale? El... El argumento... En eso... Eh, tengo, tengo mis dudas. Me parecía tan eh, un poco como forzado todo. Un poco forzado. Pero bueno, es mi opinión, ¿vale? Yo no soy fanático de los dinosaurios y entonces creo que desde mi punto de vista era un poco como un poco forzado. Habían eh, como cogido a todos los actores de todas las pelis y la, los habían metido en una peli entonces era un poco parecía un poco forzado todo para, para que estuvieran todos a la vez pero hablaban mucho no había mucha acción de vez en cuando pero hablaban para, para explicar sabes la, el argumento tenían que hablar mucho y la verdad es que me dormí me dormí eh, durante... porque estaban hablando y en la oscuridad y yo un poco aburrido y, bueno, me dormí. Me dormí. Cintia me despertó tres o cuatro veces con la cara eh, enfadada. Cara de pocos amigos, vamos a decir. Pero es que no... y, y también mi suegro, mi suegro José Luis, también se durmió. ¿Por qué? Porque, como decía José Luis, él no habla de dinosaurios, le gusta estar con los niños y le gusta ver a los niños allí mirando las cosas. Pero en cuanto a los dinosaurios, ni fu ni fa, ¿no? para José, para mí tampoco. A Cintia le encantó y también a Mercedes, pero Mercedes decía que el argumento no, no, no le convenció. ¿no? Normal, normal. Estaban también Elena y Lorenzo, también, pero en general, mira, fue un, un, una excursión bonita, pasamos tiempo juntos y todo eso muy bien, muy bien. Y yo eh, pude eh, descansar un poco eh, durante la peli, sin perder nada, ¿sabes? Dormí, yo qué sé, 15 minutos, 20 minutos y no perdí nada, duró dos horas y media la peli ¿cuánto tiempo? es que duraba y duraba y duraba y yo, ¿cuándo va a terminar la peli? entonces, eh, una experiencia bonita, una peli un poco aburrida para mí, para mí, para mí pero yo no soy fanático ¿Vale? Entonces, para otra. Mira, eh, Cintia escucha a la gente que habla de la peli y están. ¡Ay, qué flipando! ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Yo, a mí me gusta más. Me gustan más las pelis de suspense eh, barra acción. ¿Sí? Pero. de cosas así no. Vale. Entonces, eh, si vais a ver la peli. Es mejor comprar dos de palomitas porque dura mucho, dura un huevo, dura una eternidad. Pero aparte de eso, muy bien con la familia, pasarlo bien, fenomenal, ¿no? Fenomenal. Vale, chicos, esa ha sido mi experiencia con los dinosaurios. Y espero que os guste la peli si, si, si vais a, a, a verla. Vale. Hasta luego, chicos. Adiós.